Cordones, la voz, la voz de lo que, de lo no, que, que no, se no se ve. Tu herencia y tu raíz. Queríamos comentarle una situación porque hace un par de semanas habíamos comentado de una novedad que en un principio la veíamos buena, pero bueno, ahora vamos a charlar con alguien eh, que es este cambio que se va a producir en la Secretaría de Agricultura Familiar, la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que de pronto nos enteramos de un día para otro que se convierte en instituto de... Agricultura Familiar y Campesina Indígena, un, cambia el estatus, digamos, de, de, de esa institución, cambia el, el, el, el, la relación, el, el, el rabiol del Estado pasa a ocupar, no ya como parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura, sino pasa directamente a formar parte de la Jefatura de Ministros, ¿no? Bueno, y este cambio... Eh, Sorprendió un poco, decíamos, y es, me acuerdo que ese día habíamos planteado la duda de los recursos y qué pasaba con los trabajadores. Y bueno, entonces eh, estamos en comunicación con Eliana Negrete, que es trabajadora de la, ya podríamos decir, ex subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena y ahora Instituto, que bueno, eh, no, nos atendió gentilmente y nos va a contar, bueno, cómo, cómo están percibiendo ellos como trabajadores, y técnicos del sector, este cambio, y bueno, vamos a conversar un poco de todo eso. Eliana, bueno, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Este, Acá hola, Germán, Germán y Nazario, te ¿Sí? saludamos, y Silvio que hoy no bien? está. Sí, Buenos sí, te tarde. escuchamos perfecto, Eliana. Ah, bien, eh, bueno, y, y también saludar a quienes están escuchando, gracias por la llamada no, bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos eh, cómo que medio que amanecieron hace un par de semanas con esta, con esta sorpresa, ¿no? Se podría decir. Sí, la verdad que fue una sorpresa y si ya se venía pensando o se venían eh, generando rumores, eh, fue como muy repentino. Nos enteramos directamente por el boletín oficial sí. y luego de eso fue digamos, una reunión con nosotros y las trabajadoras a posteriori, eso lo sentimos también como un poco de prolijo, eh, porque bueno, nos enteramos directamente vía de oficial y no por las autoridades nuestras, por la coordinación nuestra. Uh -huh. eh, y sí, sí, es sorprendente, es sorprendente y, y como vos decías recién, eh, es como que estamos más enfocados y enfocadas más allá de, del contenido del instituto, que también lo podemos charlar, evaluar, analizar, en la situación en la que vamos a quedar, o estamos quedando los trabajadores, uh -huh. eh, porque, porque bueno, de repente dejamos de salimos de la órbita, como vos decías recién, de la secretaría, de la nueva Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, que depende del Ministerio de Economía, a ser un instituto y depende directamente de jefa jefatura de gabinete. No entendemos y, y tampoco nos han sabido explicar. Eh, ¿Por qué salimos de la órbita? Porque si bien podemos pasar a ser un instituto autárquico, eh, podemos permanecer como otros institutos, eh, bajo la órbita de, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eso eh, no, no nos preocupa, no lo entendemos bien, eh, no, no hubo muchas explicaciones alrededor de eso tampoco, y lo que se está viviendo entre los trabajadores y trabajadoras es eh, de incertidumbre y de mucha preocupación fundamentalmente, es como que estamos esperando certezas que todavía no las hemos tenido, más allá de que se ha hecho una reunión virtual con, con muchos y muchas trabajadoras, una reunión institucional, eh, donde eh, bueno, los trabajadores han planteado esto que te estoy diciendo, eh, a nivel general, eh, mucha incertidumbre y preocupación de cómo vamos a quedar nosotros y nosotras, el 100% de, de los trabajadores, que somos más de mil, Estamos en condiciones de precariedad laboral, con contratos eh, que son artículo 9, ah, donde bueno. tenemos los derechos laborales, pero se nos vencen los contratos todos los años. Sí, sí, sí. Y crees, Eliana, que esta movida eh, de depender de la jefatura de gabinete, de ministros fue una movida política de, del sector que comanda, en este caso la, la, ex, o el instituto ahora, que es el sector de Emilio Gómez, o sea, el, el, movimiento, el movimiento Evita de Emilio Pérsico, ¿crees que viene por ahí la cosa? Sí, mira eso directamente lo han expresado en, esas, en esos términos, cuando los trabajadores preguntamos, eh, no hay una explicación concreta, sino que, que, lo que la respuesta que nos dan es que tiene que ver con acuerdos políticos, que eso nos preocupa aún más todavía porque, nada, nosotros creemos que las políticas deben ser este, universales y no, y no... es como que queda medio desdibujado que, que pasemos a pertenecer ahí solamente por acuerdos políticos. Entonces, bueno, nada, hay muchas respuestas que, que, que, que esperamos que nos den eh, y, y vamos a ir viendo cómo se da en el andar. Mientras tanto, por supuesto, gremialmente, nos estamos armando en asambleas y plenarios como para... Eh, como ya hemos mandado, no sé si no sé si lo han visto o se ha difundido por algún lado, pero eh, un estado de alerta y movilización. Uh -huh, eh, uh -huh. Lo que vos me preguntás, bueno, sí, este, yo te puedo decir a nivel personal que sí, que yo lo creo así, eh, pero pero tampoco es, eh, es como que se termina de explicar bien eh, esa parte, digamos. Claro, claro. Y les contamos a los oyentes que la subsecretaría casi siempre o siempre, te podría decir, yo trabajé... Eh, unos años eh, desde el Chaco, la, eh, estu est estuvimos y estamos y están los compañeros, les compañeros, eh, en situación de precariedad, como mencionaba Eliana, son más de mil eh, técnicos, eh, agentes, eh, profesionales que trabajan en todo el territorio nacional y nunca eh, gozaron de la estabilidad eh, laboral. O sea, eh, como decía, se este contrato se renueva anualmente y si viene un gobierno, como ya vino el anterior, que los quiere sacar a todos, o reducir la planta, eh, como ya lo hizo, lo puede hacer. Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, eh, eh, ahí ronda nuestra preocupación. No hay ni un sol, no hay ni una sola planta permanente, recién ahora con estas nuevas disposiciones que todos saben, bueno, el Estado Nacional que se está haciendo un proceso de, de pase a planta, eh, se generaron eh, muy poquitos cargos para la ex subsecretaría de Agricultura Familiar, y seguimos en esa condición, y no solo en esa condición de precarización laboral, sino también, eh, que también lo manifestamos todo el tiempo a, a, a la conducción y a la coordinación, eh, son las condiciones de trabajo que... En donde siempre estamos con un compromiso tremendo poniendo todos los recursos, pero llega un momento que eso ya se torna imposible, uh -huh. eh, poniendo todos los recursos, no teniendo lugares eh, en, mucho, en muchos lados, no teniendo lugar de oficina, no teniendo vehículos, eh, con una situación de precarización también en el trabajo, en las condiciones de trabajo, más allá de... De los, de los contratos. Sí. Eso también es otro punto en el que estamos, eh, o sea, eh, muy alertas y viendo qué va, cómo va a seguir todo esto en un nuevo instituto. Uh -huh. eh, más allá de que todavía tenemos 30 compañeros y compañeras que hubo un compromiso de reincorporación de 30 compañeros que todavía no fueron reincorporados, eh, también en ese sentido estamos... Eh, como para para que eso se haga realidad, que hubo un compromiso y, bueno, todavía no sucedió. Eh, es, y bueno, Esos vienen y de, de, de la gestión es, anterior, ¿no? Es, esos compañeros sí, bueno. que están por... que eh, cuya promesa es reincorporarlos, vienen de los que fueron eh, despedidos en la gestión de Macri, ¿verdad? Sí, exactamente. Uh -huh. Sí, exactamente. Uh -huh. sí, es un proceso largo de reincorporación, pero todavía quedan 30 compañeros en todo el país eh, que no fueron reincorporados, y a principio de año que hemos tenido audiencia con las autoridades de la Secretaría, en ese momento todavía era Ministerio, eh, muchos sí, cambios sí. Eh, se habían comprometido en que en la nueva partida presupuestaria iban a incorporar a esos 30 compañeros que estaban quedando. Y por otro lado también toda la cuestión de funcionamiento de proyectos, de, digamos, de distribución de recursos para el sector de la agricultura familiar, que es escaso históricamente, sí. bueno, ahora también es como que con todo esto entramos en un proceso de nebulosa y no sabemos cómo va a seguir eso, cómo va a funcionar ese instituto, esperemos que tenga un sí. presupuesto, pero bueno, nada, estamos como eh, lo que te decía al principio, con una incertidumbre porque además no nos, eh, no nos dicen, no nos terminan de dar certezas. Claro, y en, la, en el boletín oficial lo que se podía leer... Eh cuando salió este decreto, eh, es que si iban a ocupar... Eh, estaba poco claro, ¿no?, de cuáles son las misiones, los objetivos. Nombraba el banco de tierra, este que viene de, de la ley de, de reparación histórica de la agricultura familiar, pero no está muy claro, ¿no?, sobre los temas que se van a ocupar, si van a seguir con la línea anterior, si se suman nuevos nuevas formas de, de trabajo, nuevas líneas. Mencio, menciono esto del banco de tierras porque me acuerdo claramente que, que quizás sea uno de los problemas principales que tenga la, la agricultura familiar. Sí, la verdad que el tema de tierra es un tema recontra trascendental, estructural, eh, para que realmente, digamos, los agricultores familiares puedan estar eh, mejorar sus condiciones, o sea, la, el tema de la tierra es este, muy importante. Y, y bueno, sí, es uno de los temas que, que se mencionan. Pero como bien vos decís, eh, ni nosotros estamos teniendo claro cómo sigue todo esto. Ojalá que se avance en esas cuestiones de distribución de la tierra, de propiedad de la tierra, eh, bueno, en el cinturón hortícola este, la es, es abrumadora la cantidad, ya lo deben saber ustedes, de, eh, de arrendamientos que hay y todo sí. lo que ello implica, bueno, es muy necesario, se menciona, pero la verdad que no, no, no te podría decir, eh, insistimos con esto de... Eh, que es lo que estamos expresando en nuestros comunicados colectivos que estamos armando, que eh, tenemos un alto grado de incertidumbre en todo sentido, incluido esto que vos estás diciendo de las líneas de trabajo. Sí, buenas tardes, compañera. Eh, yo te voy a preguntar, Nazario Ramos te ¿Sí? habla, productor de acá, vos mencionaste el cordón hortícola, así que de acá de La Plata. este sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, no, eh... Acá el cordón nortícola, supuestamente eh, hay un registro de que entre el 75-80% son los, los pequeños productores, arriendan la tierra, ninguno es, es dueño de la tierra. Así que es un tema, eh, un reclamo genuino de todo de todo pequeño productor, no solamente de, de los cordones de la plata y de la provincia, sino que de todo el país. El tema tierra es el tema fundamental para la agricultura familiar. Sí, sí, es, import es re importante porque, eh, bueno, eh, usted que es de, que es productor, lo, lo sabe seguramente mejor que yo que nosotros acompañamos eh, desde nuestro lugar, eh, que gran cantidad del ingreso... Que, que se logra a través de la producción hortícola, de la producción de alimentos, se va en el arrendamiento de la tierra. Eh, y, y bueno, eso, hay, hay historia en, ese, en esos territorios, acá en el cordón como vos decís, y en todo el país, eh, de, de derechos de los productores y productoras, y de esa necesidad imperiosa de contar con la tierra, con el territorio y que no se da y, y gobierno tras gobierno sigue sucediendo lo mismo y las organizaciones muchas veces este, han planteado proyectos como para revertir esta situación y bueno, nada, sigue, sigue de esta manera, no sé. Esperemos que eso se revierta, pero me imagino que también eso tiene que darse a través de una lucha, de una organización y de una correlación de fuerza del pueblo organizado, de los trabajadores, porque nosotros somos trabajadores también desde otro lugar, igual que los productores, eh, y bueno, siempre se ven avasallados y el, y el hilo se corta por lo más fino que somos la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido... Eh, nada, me parece que se tienen que dar estos cambios profundos a través de la organización de la lucha y de la unidad de la clase trabajadora. Bien, Eliana, el, el, el, el nuevo instituto eh, se dio con un, un tiempo de tres meses, como para algo así decía, si no, no lo tengo a, a, acá a la vista, pero recuerdo que creo que decía tres meses como sí. para acomodar, digamos, el cambio, la transición. ¿Ustedes qué van a hacer sí. en, esto, en este periodo? Bueno, en este, en este periodo, eh, ¿cuál es la pregunta? Discúlpame. Sí, sí, como que hay, hay un tiempo que se da al Estado, digamos, a través de la creación del instituto, de ir acomodando eh, la, eh, eh, o, o redistribuyendo la, la, el trabajo, pasar de un, de un ministerio a otro. Eh, y usted, usted, en este tiempo, a partir de, de que se creó el instituto del decreto, me decís que, que están en incertidumbre por los trabajadores. ¿Cuáles son los pasos a seguir hasta que se sustancie, digamos, el cambio? De, de pasar de su secretaría a instituto claro a nivel institucional seguimos así como por inercia de la misma manera en la que estamos todavía no nos han dado ninguna otra directiva seguimos con las tareas con algunos programas parados con otros en funcionamiento en la misma en los mismos lugares de trabajo como eso es lo institucional uh -huh. pero, institucional pero a la vez eh, como te decía recién estamos haciendo asambleas en las provincias estamos hemos hecho dos plenarios de delegados a nivel nacional como para estar en comunicación y ver cuál es el sentir eh, y el pensar de todos los trabajadores y cómo nos organizamos eh, en cualquier caso digamos de, base, de lo que vaya a pasar sí. eh, y lo que estamos ya tuvimos una audiencia con funcionarios del actual eh, Sajip o sea de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y con los funcionarios hemos tenido audiencias como gremio, como sindicato, pues estamos organizados sindicalmente en AT uh -huh. en muchos de los trabajadores, en, en la Asociación Trabajador del Estado. Uh -huh. Entonces hemos tenido audiencias en las cuales nos han dicho que nos van a dar respuestas a todo este pliego que yo les venía mencionando, que cuáles son nuestras preocupaciones, y la semana que viene supuestamente nos van a volver a recibir como para darnos alguna respuesta. En el mientras tanto... Eh, estamos pensando hacer eh, no un plenario de delegados sino un plenario de trabajadores eh, uh -huh. como para seguir este, organizándonos pa, pa, para lo que venga, digamos espera, eh, nada, en esta incertidumbre bueno, obviamente que uno siempre espera que sea lo mejor, pero ante todo este panorama que les estoy, dan, estoy dando, eh, estamos como en alerta y movilización. Y bueno, una vez que nos den las respuestas la semana que viene, si es que nos reciben y hagamos un plenario de trabajadores y trabajadoras, ahí sí vamos a tomar seguramente acciones si es que no hay eh, ninguna respuesta o si en esta, estas cuestiones de incertidumbre. En diciembre se nos vencen los contratos a todos. Claro, y claro. esto se va a terminar de implementar en febrero. Por lo tanto, bueno, nada, estamos en eso, como muy alerta y por suerte organizados y ya hemos aprendido en otra época que tenemos que estar todos y todas unidas eh, como trabajadores y no dispersarnos con ningún tipo de, de, de interna o de, de cuestiones de ese tipo. Bien, bueno, entonces esperamos esa reunión y cuando ya tengan los resultados, eh, bueno, nos informarás, pasaremos acá contar con este micrófono para de atando tanto cordones para los que quieran comunicar, eh, ya sea con un flyer, con un comunicado, con una salida al aire, acá estamos abiertos para la, también reflejar y, y que los tra les trabajadores tengan la oportunidad de, de contarle a la, la oyentada su situación laboral. Les agradezco un montón este espacio y les mando un abrazo grande. Bueno, Gracias. pasaba Eliana Negrete, eh, integrante técnica de terreno eh, del, y trabajadora del la, eh, ahora Instituto de la Agricultura Familiar Campesina Indígena que hace 15 días nos desayunamos, que se creó por decreto. Y bueno, decíamos, sí, si era para bien, está bien, y si no, viste, ahora charlando sí, con la compañera, mucha incertidumbre, vemos sí. que hay incertidumbre, viste. Así que bueno, esperamos eh, novedades para sí. los próximos días Y que sean buenas para los trabajadores Vamos a pasar al último tema, creo, de, esta, de este programa Vamos a escuchar a María Becerra con una, una chica de acá, de la zona, de Quilmes en realidad Hincha de gimnasia, como toda persona de bien Que nos va a cantar, ojalá Atando cordones La voz, la voz de, lo de lo que no, que se, no se ve seré. Tu herencia y tu raíz.